Bienvenidos a vuestro canal, al Blog de Rosa. Aquí os comparto vídeos de cuidados, de primeros auxilios y de consejos de salud. También contenido de utilidad realizado por una experta en salud. En este canal podéis encontrar todo tipo de consejos para cuidarte y para cuidar. Para vivir mejor y con más salud. Porque con conocimientos tendréis más oportunidades para saber cuidaros mejor. Soy Rosa y te acompaño en tu búsqueda para encontrarte mejor y cuidarte a ti y a los tuyos. Cuéntame qué te interesa, estaré encantada de crear más contenido para ti.